qué tal cómo están eh, este posteo de hoy que va a ser una imagen fija como la que están viendo ahora y un audio claramente que estoy ahora en este momento realizando y tiene que ver con esto de disfrutar y ser eficiente esto lo traigo a colación de dos cosas que me han pasado una que vi un programa de televisión un programa en cable eh, en una señal ESPN 3 el programa se llama Playroom, que conduce Miguel Granado, si recuerdo bien. Y en este programa estaba el tenista profe profesional, perdón, el tenista profesional Guido, Pella, o Guido Pella. Y esto a su vez lo relaciono con una conversación que tuve con mi hijo, que es un apasionado y de hecho quiere ser un profesional del esgrima. ¿Y por qué digo digamos, por qué relaciones Grima con Pela que es tenista? Porque son dos deportes individuales con lo cual todo lo que sucede sucede gracias eh, o no, digamos eh, a lo que cada uno de los deportistas realiza en ese torneo, en ese certamen en esa competencia no es un a diferencia digamos, del deporte grupal, el deporte individual es toda la carga y toda la responsabilidad recae o la genera el deportista. En este caso, Guido Pela. En el caso de mi hijo, mi hijo cuando va a competir en tenis. Perdón, en, cuando va a competir en Y lo relaciono con estas dos cosas y este posteo que yo quería hablar o quería compartirles con, quería compartir con ustedes mi mirada o la mirada del coaching que pueda aportar a este tipo de temas, que sería esto de disfrutar y la eficiencia. ¿Y por qué lo relaciono? Porque Guido, el tenista profesional en este programa En un momento le pregunta, no, no recuerdo bien cuál fue la pregunta del conductor de Granados Y él contesta básicamente que le cuesta mucho disfrutar Que termina los partidos y sale o, o más o menos contento o contento O totalmente decepcionado A veces sale muy enojado y a veces no tanto Entonces obviamente cuando gana sale contento y así todo, incluso, se critica o tiene la, el nivel de autocrítica para decir, bueno, tal cosa que yo había planeado, estaba dentro de mi, de mi plan de juego, no lo pude realizar. Y cuando pierde, mucho más aún, eh, obviamente porque perdió, y al mismo tiempo porque hubo partes de su plan de juego que no se pudieron llevar a cabo. A, a continuación de esto, la novia que también estaba en el programa, de y dice, sí, sí, este pibe no se relaja nunca dice el conductor, dice, porque incluso en los certámenes, eh, no sé, de primera línea, digamos que apenas ya está a nivel eh, deportista élite eh, pero por ejemplo, ella decía, en un Wimbledon que va a jugar contra el número uno o el número 2 del tenis mundial, ni siquiera ahí, y, y ella dice, este pibe se relaja, eh, y yo le digo, pero para un poco, le dice la novia a Guido, ¿no? Y dice, para un poco, vos vas a competir contra el número 1. O, o acabas de competir contra el número 1, contra el número 2 o contra el número 3. Eh, no es cualquier jugador, no es cualquier certamen. perdón Entonces, tanto la circunstancia o el lugar, o sea, todo hace un gran conjunto. Y así toda esta persona no se puede relajar, con lo cual termina el certamen, obviamente pierde. Eh, y digo obviamente porque es muy difícil ganar un número 1 uno cuando uno, uno o, el, o esta persona en particular, es el número 13, 15, 18, 20, qué sé yo. Eh, y no porque no tenga las capacidades y las cualidades, simplemente por una cuestión de estadística. Es muy difícil que un número 20, un número 15, un número 13, un número 12 del, ser, de la, digamos, del certamen a nivel mundial, le gane el número 1. Y no es porque la persona no sea un buen o un excelente tenista. Es simplemente que el otro es el número uno. Con lo cual tiene un nivel de juego, un nivel de técnica un nivel incluso hasta de estrategia superior. Ni más ni menos que eso. no es que el otro sea malo. Simplemente que el otro es mejor. Que también esto lo dice Guido en el programa. Ahora, ¿por qué, por qué este posteo? Porque est en este programa estuvo muy bueno... A mí me gusta ver así problemas donde las personas que nosotros tenemos como posiblemente idolatradas o son nuestros ídolos, y eso que yo no soy un seguidor del tenis, yo no soy un aficionado al tenis, no lo practico, no, no es un deporte de los que más me guste, digo, pero vemos a, la, a nuestros ídolos o a los ídolos deportivos o ídolos de otro tipo, por ejemplo, el actor o, o modelos o lo que sea, con la profesión que sea, los vemos como más si se quiere humano, ¿no? o, o en su lado humano, que también lo es no es solamente un tenista profesional también es una persona a la cual le, le siguen pasando cosas, se emociona se frustra, se desmotiva o se emotiva o, o, o, se, a ver, o se apasiona más todavía incluso con sus compromisos y con sus objetivos y porque también a su vez lo traje en relación a lo que al, a mi hijo, digamos que es o quiere ser escribista profesional porque tuve una charla muy interesante muy linda con él hace poco tiempo y me dijo algo muy similar a lo que dijo Guido, Pela, Guido Pella no sé cómo se pronuncia muy bien el apellido de este tenista eh, algo muy parecido a lo que dice, lo que dijo Guido este tenista ¿no? que no importa con quién esté compitiendo si pierde sale muy enojado él dijo salgo muy caliente es algo muy enojado este, de cada competencia cuando pierde y la novia, obviamente, vuelvo a repetirlo, decía, pero este pibe no se relaja nunca. Ni siquiera cuando compiten en un Wimbledon, cuando entra el número uno. Y ni siquiera es que el número uno le dio una paliza. O sea, él tuvo un excelente desempeño contra el número uno. Y ni siquiera así se relaja. Y esto, si digamos, aprovechando que yo soy coach. Y yo lo pensaba, que incluso en realidad más, más salió en la conversación que tuve con mi hijo. ¿Sí? soy sincero con esto porque sí lo pudimos fue un diálogo, no es simplemente mi análisis o mis pensamientos o mi criterio de coach sobre algo que dice un extraño como en este caso sería Guido sino algo que me pasó personalmente en una conversación privada y sin dar detalles simplemente digo si coacheo esta, este aspecto eh, que es muy común, es más común de hecho de lo que posiblemente vos creas o más común incluso de lo que a veces yo creo todas las personas tenemos niveles de exigencia altos y bajos no está ni bien ni mal tener un nivel de exigencia x sea de 0 a 10 10 o de 0 a 10 0 simplemente lo que lo que digamos, desde el coaching yo puedo aportar es que si ese nivel de exigencia lo que hace es generar un resultado que te aleja de tu objetivo claramente el nivel de exigencia no te está sirviendo ¿Sí? digamos si vos querés ser campeón de la Copa de la Wimbledon y tu nivel de exigencia te aleja de ese resultado, la exigencia no te está sirviendo. Si vos querés ser campeón de la Copa Ciudad de Buenos Aires de Esgrima y tu exigencia no te está acompañando para eso, claramente la exigencia no te sirve, con lo cual tenés que cambiar de estrategia. O tenés que cambiar de creencia en base a, la, a lo que vos crees de la exigencia. En este caso sería la eficiencia y el disfrute. Pero cuando esto nos está pasando, cuando esto te está pasando, o cuando esto, por ejemplo le pasa a Guido Pela, o a mí, o cuando quiere competir, quiere entrenar, claramente la relación que nosotros tenemos eh, y seguramente es, va a ser más cultural que algo, digamos, es algo que nosotros adoptamos a nivel cultural, que es la diferencia que tendría que existir, la cual Creo yo que no hay, y cuando digo creo yo, es basado en mi experiencia profesional. Es la diferencia que hay entre la eficiencia y el disfrute Muchas veces, y esto sí lo digo desde mi experiencia profesional, cuando estoy con un cliente o una clienta, eh, y estamos, yo estoy coacheando algún tema que trae, la exigencia, la eficiencia, el disfrute, son casi, te diré que recurrentes en casi todas las conversaciones de coaching. Eh, por lo menos las que, los clientes que a mí me llegan eh, tienen mucho en común con ese tipo de cosas, con ese tipo de temas, eh, que es la eficiencia y el disfrute, está muy presente todo el tiempo. Y, y esto lo digo así a nivel personal ahora. Creo que es una, eh, una construcción social o una construcción que viene de, de la forma en que nos educaron. Creemos que si estamos disfrutando hay algo que estamos dejando de lado. O no estamos siendo lo suficientemente comprometidos con lo que tenemos que hacer o con, o con el objetivo. Por ejemplo, si tengo que estudiar y yo eh, eh, lo estoy disfrutando, evidentemente hay algo que no estoy haciendo bien porque tendría que ser como un esfuerzo. ¿No? Digamos, tenemos muy vinculado la eficiencia al esfuerzo y el esfuerzo sube es algo que no tiene que ser grato o no va a ser grato o no va a ser para disfrutarlo. Entonces, esto se llaman como creencias de fondo. ¿sí? Que es, si, si, si pudiéramos tomar, por ejemplo, una montaña o un iceberg, sería como la base de la montaña o la base del iceberg. O, no sé si la base, pero como mínimo va a estar muy alejado de la punta del iceberg, que sería o la, la punta de la montaña, que sería lo que nosotros creemos. No, no, bueno, si yo estoy hablando de que estoy disfrutando es porque soy, no sé, muy exigente con lo que yo quiero lograr. Bueno, esa sería la punta del iceberg o la punta de la montaña de nuestras creencias, o de tu creencia, o la creencia de Guido Pela, o la creencia de mi hijo, o la creencia de cualquier deportista o profesional, de la profesión que sea. Ahora, ¿qué hay más abajo? Y posiblemente haya más abajo, y digo posiblemente porque es real, digamos, no sé lo que le pasa a cada, uno, a cada una de las personas, eh, pero es muy posible, muy factible, que en, en el medio de ese iceberg, en el medio de esa montaña, o más abajo aún, esté esta creencia de fondo, que relacionamos el disfrute con la falta de compromiso, o el disfrute con la ineficiencia, o el disfrute con, y, con que me importa poco lo que estoy haciendo. Y sobre esa creencia que posiblemente la hayamos adquirido a nivel social, cultural o educativo, digamos, cuando nos formaron en la escuela, en la universidad, o en nuestro entrenador, quien sea, tenemos esa información que recibimos afuera, la adoptamos, la tomamos como válida, y en base a eso construimos el resto de nuestra pirámide, o el, re, el, resto, perdón, el resto de nuestra montaña, o el resto del iceberg en el cual nosotros, llamémosle si quiere iceberg, llamándole paradigma, llamemos construcción mental de cada uno de nosotras y de nosotros, digamos, es desde donde partimos y construimos el resto del paradigma, por ejemplo, deportivo, por ejemplo, profesional, por ejemplo, entrenamiento yo parto de la creencia que si yo no me comprometo y no lo estoy sufriendo, padeciendo, o no me duele o no me cuesta un montón no lo estoy haciendo bien y si lo estoy disfrutando hay algo que no está funcionando muy bien porque no debería ser disfrute igual a eficiencia por eso este, este, ustedes están escuchando este audio y al mismo tiempo están viendo la imagen donde dice eficiencia, perdón, disfrute distinto de eficiencia y hay algo que sí les puedo compartir que también está que esto sí está basado en mi experiencia profesional como coach en, te diré en un alto porcentaje las conversaciones de coaching eh, siempre aparece esto de la exigencia, la eficiencia el disfrute y en la mayoría de los casos por no decir todos tenemos o la persona concluye después de su conversación de coaching o después de un proceso de coaching que sí puede relacionar la eficiencia y el disfrute que sí puede disfrutar de lo que está haciendo al mismo tiempo de no perder de vista ese objetivo que quiere lograr puede disfrutar lo que está haciendo siendo eficiente siendo excelente que no es en lo exigente siendo excelente en lo que está haciendo o en lo que está estudiando o en lo que está analizando reflexionando pensando o la tarea que se encuentre eh, realizando desde esta creencia de la eficiencia o desde el disfrute y bueno esto quería compartirlo basado en este programa que vi en ESPN3 del programa de Miguel Granados Playroom donde Guido Pela comenta eh, que le cuesta mucho disfrutar y que a veces terminan los certámenes independientemente contra quien termina más frustrado, muy enojado, creo que él dijo acá, hablando más de pronto, termina muy caliente con el, con el partido, muy enojado. Eh, y posiblemente sea simplemente una creencia de base, cree que todo lo que hizo, no, como no alcanzó ese objetivo de ganarle al otro, por más que el otro sea el número uno de ese deporte, con lo cual... el número 13 15 20 o el número que tenga dentro de pero no se sé el número uno con lo cual el porcentaje es bajo no, no tenemos muchas posibilidades obviamente ¿no? existen sí existen ¿no? pero hay un mayor porcentaje de que esto no pase con lo cual relajate disfrutate ¿no? y esto es válido para cualquier posición en la que estemos puestos nosotros estés puesta vos o estés puesto vos en tu profesión en tu hobby en tu profesión, Profesionales en tu desempeño cuando vos te desempeñas en donde te desempeñas, hagas lo que hagas y dónde lo hagas, con atención a ver si vos estás relacionando el disfrute con la eficiencia o, si podés, incluso cómo estás relacionando el disfrute de ella, obviamente no es tan sencillo a veces analizarlo, pensarlo, reflexionarlo solo o sola es necesario que otra persona nos acompañe en esa reflexión en esa manera de ver las cosas pero es que seguramente si no posible, seguramente la otra persona tenga una objetividad, tiene una foto tiene una mirada diferente y esa otra mirada te va a servir justamente para forma en que mejorar la forma que hizo al momento de hacer el y esto que gran hoy como que mañana y este el de la de de e indefectiblemente, lo tenés, y bueno, este era el motivo de este posteo los que le sirva, espero que le sirva de verdad, sinceramente que le sirva a, a ponerse a pensar a el y si no sigan ayuda, para poder hacerlo, en cuál es su relación es una de con y beneficios, así que de verdad, espero eh, no que le sirva, que le decía a Uchi, se estarán que no, no, seguramente, escuchando, ¿no? no, no, no, no, no, no, no, no.